Quiero postrarme y adorar Quiero contemplar tu hermosura Tu grandeza y majestad Debo reconocer que nada soy sin tu guía, sin tu dirección Quiero que me llenes con tu gloria Quiero ser rodeado por tu gracia Quiero adorarte con mi vida Y entregar mi corazón Quiero renovar en ti mis fuerzas Que no se acabe este momento porque tú eres todo lo que anhelo, mi amado Dios, mi amado. Quiero postrarme y adorar Quiero contemplar tu hermosura Tu grandeza y majestad Debo conocer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 que no se acabe este momento porque tú eres todo en lo anhelo mi amado Dios mi amado Dios te doy reconocer que nada soy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 que tú eres todo en que anhelo, mi amado Dios mi amado Dios mi amado Dios, mi amado Dios. No tengo como pagarte no. Todo lo que has hecho por mí No tengo como pagarte El milagro que has hecho en mí No hay como tú Tan bello Dios No hay como tú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 Dios, Dios, el vos amado yo mi amado, Dios, amado, Dios. Dios, amado Dios. oh Jesús ese aplauso a nuestro Dios aleluya